Voy a proceder a resolver este juego a través del proceso de eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Aquí lo primero que podemos ver es que el individuo 1, el jugador número 1, siempre va a obtener mejores pagos si utiliza la estrategia A que si utiliza la estrategia B. En efecto, si el jugador número 2 elige C, 3 es mejor que 2. Si el jugador número 2 elige D, 7 es mejor que 3 es decir que siempre obtiene mejor pago con A que con B eliminamos por consiguiente esta estrategia del jugador 1 a continuación el jugador número 2 ha de elegir entre C y D y vemos que con C obtiene un pago de 2 y con D tiene tan solo un pago de 1 por consiguiente eliminamos la estrategia D el equilibrio de este juego es la combinación de estrategias AC. El jugador número 1 hace A y el jugador número 2 hace C.